Bienvenidos a la asignatura Ingeniería de Materiales 1. Es una asignatura obligatoria que se ubica en el cuarto periodo de las escuelas académico profesionales de ingeniería electrónica, ingeniería mecánica e ingeniería mecatrónica. Y en el sexto periodo de la escuela académico profesional de ingeniería industrial. Tiene como prerequisito a Química 1. En ingeniería industrial, el prerequisito es haber aprobado 80 créditos. Es prerequisito de procesos de manufactura 1 en la escuela académico profesional de ingeniería mecánica. En esta asignatura se desarrollan en un nivel inicial la competencia transversal, conocimientos de ingeniería. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en brindar al estudiante un panorama general del comportamiento de los materiales. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. Ingeniería, las nociones fundamentales de los materiales de ingeniería, propiedades de los materiales y su microestructura, y los cambios que sufre debido a variaciones en su composición química, tratamiento térmico y procesamiento propiedades mecánicas y la microestructura de las aleaciones metálicas, entre ellas las aleaciones ferrosas por su importancia tecnológica, normalización y clasificación de los aceros y las fundiciones, estableciendo las aplicaciones típicas de cada una de estas aleaciones, ensayos de los materiales, procesos de difusión y solidificación. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de relacionar los fundamentos que rigen el comportamiento de los materiales para facilitar su adecuada selección en las aplicaciones de ingeniería. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.